Bueno, bienvenidos eh, a todos, todas y todes, a una nueva emisión del de programa que hemos denominado Haciendo Escuela, Enseñar, Resistir y Luchar, en el marco de lo que es la Celeste Violeta del Suteba Burlingame, el programa de los trabajadores, las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Eh, bueno, mi nombre es María Victoria Barrio Nuevo, estoy acompañada por mi compañero Pablo Ambrosetti. ¿Cómo estás, Bu Pablo? Bueno, eh... Buenas tardes Victoria, buenas tardes a todas, a todos, a todos. Y sí, aquí estamos, como decimos siempre, rompiendo el cerco mediático y construyendo el relato colectivo de las, los y les trabajadores de educación este, del municipio de nuestro querido distrito de Urlingan. ¿Y qué vamos a tener para este programa, Victoria? Bien, en este programa, en esta emisión, lo que vamos a trabajar o lo que vamos a intentar mostrarles es todo lo que sucedió en el marco de la conmemoración del 24 de marzo y el 2 de abril que se bueno, se nos aproxima en, en el día de mañana y tratar bueno, de mostrar desde todos lugares, desde la acción sindical y también lo que pasa en las escuelas. Bueno, ¿cómo, cómo se conmemoran eh, estas fechas en las escuelas y, por supuesto, en las calles? Bueno, Victoria, y esto que vos planteas, ¿verdad?, es este extremadamente importante. ¿no? Venimos de una emocionante y desbordante movilización popular el 24 de marzo pasado, que nos encontró en las calles, estuvimos ambos junto con otros, de muchos compañeros y compañeras valiosos de varias organizaciones sociales, donde cientos de miles de compatriotas, a pesar de la inclemente lluvia, del frío, de las declaraciones negacionistas de voceros de la derecha criolla, desbordamos ese centro histórico de nuestro país, que es la Plaza de Mayo, llevando las banderas, las irrenunciables banderas de memoria, verde y justicia. Y nos aproximamos, como vos muy, muy bien decís, mañana, porque este programa lo estamos grabando un viernes, mañana se van a cumplir... El 40 aniversario, siempre es un aniversario redondo, nos obliga a la reflexión del inicio de la, del intento de recuperación militar de las Islas Malvinas, que no nos convoca como trabajadoras y trabajadores de la educación en una um, apología de la aventura militarista de la dictadura genocida. Más bien todo lo contrario. Nos eh, interpela para entender que la soberanía, en este caso del archipiélago sur y, y, y de... Y del, y del mar, de la plataforma marina, es un territorio en disputa. ¿Y por qué es importante, decimos desde los trabajadores y trabajadoras, que estos dos temas, los derechos humanos y la soberanía nacional, estén presentes en las escuelas? Justamente porque nadie necesita más un Estado presente y una construcción colectiva de derechos humanos que los hijos y las hijas de los trabajadores. Y nadie tiene el concepto de soberanía más arraigado que los hijos y las hijas de las trabajadores. Por eso cuando uno escucha, creo que a vos te debe pasar lo mismo, a supuestos especialistas en educación, desde los grandes medios que siempre decimos, son empresas capitalistas que mercantilizan la información, hablan de que la escuela no debe hacer política, vamos, la escuela centralmente hace política, construye derechos, los accesibiliza y socializa el discurso eh, de la, y, histórico para que justamente construyamos colectivamente como barrio, como escuela, como sindicato y como país y como patria grande un relato colectivo que nos que nos aúne a todos. Por eso estas dos fechas no son meras efemérides del calendario escolar, son en realidad la memoria viva de nuestro pueblo, ¿no? Sí, tal cual, la memoria viva y que se construye ¿sí? día a día y que justamente el rol de la escuela es fundamental eh, para esto, lo, lo que vos decías justamente, ¿no? estas voces negacionistas que uno a veces cree que después de 46 años uno termina con ciertos discursos y no, la, la derecha, como vos decís, bien mencionás, eh, bueno, permanentemente se encarga de construir estos eh, discursos eh, que son obviamente que levantan teorías eh, de de los demonios o diferentes cuestiones en relación a algo que, bueno, la escuela eh, tiene la bandera por suerte de memoria, verdad y justicia y esto es lo que hemos visto eh, en, en las últimas semanas que fueron muy movilizantes porque bueno, después de dos años de pandemia eh, la presencialidad plena y volver un poco a lo que era no volver a la escuela de antes porque no. justamente lo que vino a traernos la pandemia es tratar de un poco, bueno, ver qué es lo bueno que, que podemos construir a partir de allí y bueno, eh, en ese en ese sentido, bueno, vamos a, a, a ver estas cuestiones que, que se estuvieron trabajando desde las escuelas. Totalmente y vos esto que muy bien decís es Victoria, eh, para iniciar ese ciclo, ese recorrido que vos muy bien planteás, eh, nuestro sindicato el, digo el sindicato del que formamos parte y que estemos o no estemos afiliados, es el sindicato más representativo porque es justamente el que representa mayor cantidad de docentes a nivel distrital y a nivel provincial, participó activamente eh, hace dos semanas de un hecho importantísimo que se viene haciendo hace muchos años por la infatigable terquedad de los organismos de derechos humanos que es la caravana de la memoria, ¿verdad? Exactamente. ¿Podés contarnos brevemente qué fue lo que eh, se hizo y cómo participamos. Sí, sí. bien. En, en el marco, obviamente, de lo que hacen los organismos de derechos humanos del de, eh, oeste. Eh, el día sábado 19 de marzo se realizó la caravana de la memoria y lo voy a leer porque eh, es eh, importante es un recorrido que se hace eh, por todo lo que tiene que ver el, eh, la subzona 16 que en la que funcionaron eh, centros clandestinos de detención y justamente los organismos de, de derechos humanos, eh, aparte hace 15 años, que vos decías hace mucho tiempo hace 15 años eh, lo que hacen es señalar estos centros clandestinos de detención y hacer actos simbólicos eh, en cada uno de estos recorridos, comenzó eh, a las 9 de la mañana en la comisaría primera de Moreno, en Belgrano al 588 y terminó alrededor de las 5 y media de la tarde en lo que fue la ex mansión Ceré, eh, en, en, en la localidad de Morón, eh, que, que funcionó el centro clandestino de detención y a nosotros nos encontró aquí en la comisaría segunda de Villa Tesey eh, en la cual bueno, vamos a compartir en breve algunas palabras que dirigió nuestra Secretaria General Sabrina Dos Santos en el marco de lo que fue la lectura de el documento que es todas, digamos, todos los años se lee un documento que se construye colectivamente con los organismos de derechos humanos de los diferentes distritos las familias de los detenidos desaparecidos eh, y diferentes eh, entidades que participan agrupaciones políticas y por supuesto puesto sindicatos, eh, que es el, en el caso de nuestra secretaria General, Sabrina Dos Santos, que eh, bueno, si quieren las compartimos. Sí, en... vamos a compartirlo, ¿te parece? Perfecto. En el plano educativo nacional continuamos con la mesa de paritaria nacional docente, derogada en los últimos años del gobierno neoliberal de Macri, que fija un piso salarial para todo el colectivo docente del país y que discute las condiciones laborales a nivel nacional. Levantamos las banderas de la educación pública, gratuita, laica y de calidad. Seguimos exigiendo justicia por nuestro compañero Rubén Rodríguez y por nuestra compañera Sandra Calamaro. Asesinado y asesinada en la escuela 49 de Moreno, bajo la política de ajuste del neoliberalismo que encabezó en la provincia de Buenos Aires la exgobernadora Vidal. Hacemos responsable político a su gobierno. Seguimos exigiendo juicio y castigo a los responsables políticos, intelectuales y materiales de su muerte. Sández Rubén, presentes, ahora y siempre. La lucha colectiva y la resistencia del pueblo, sumado a políticas públicas que comprenden de forma tabar lo esencial de la educación, se traduce hoy en la puesta en marcha de programas abandonados por el macrismo. La construcción de escuelas y la reposición de programas es parte central de la reparación que necesita la sociedad. Destacamos el trabajo incansable y comprometido de las y los docentes durante esta pandemia, enseñando y acompañando a las familias. Exigimos que se investigue a las y los responsables del espionaje realizado por María Eugenia Vidal, a los sindicatos de las y los trabajadores. Con más de 800 docentes asesinados y desaparecidos, conocemos bien de cerca que el neoliberalismo y su política negacionista no necesita escuelas democráticas, solidarias, creativas e inclusivas. La memoria es un acto colectivo que no puede ser puesto en discusión ni duda por las patronales ni un gobierno. Desde las escuelas se siguen promoviendo los valores de memoria y verdad, así como reconocimiento del derecho de la, a la identidad y reclamando justicia, entendiendo la importancia de la transmisión a las nuevas generaciones. Bien, continuamos entonces eh, con, el, con esta misión de, de nuestro programa que se llama Haciendo Escuela. Eh, seguimos acá con Pablo. Sí, eh, y, eh, bueno. ¿quién les habla, Victoria? Qué emocionante, ¿no? La verdad que uno lo ve y se emociona. De, y qué... Qué orgullo pertenecer a un colectivo de trabajadoras y trabajadores que rompe los límites de del, del mero reclamo sectorial para sumarse a lucha colectiva más amplia, ¿verdad? Y en el marco de esto, y muy bien emparentado con, con lo que vos contabas, Victoria, de las, las múltiples, diversas y creativas conmemoraciones que se han hecho por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, tenemos una entrevista a un compañero, que bueno, que lo ha hecho la compañera Victoria, a un compañero docente, trabajador de la educación, de la escuela número... 7, secundaria 7, de la cual soy delegada por nuestro sindicato, por supuesto. El compañero se llama Samuel Zavala, es el bibliotecario de la escuela, es profesor de historia, compartimos obviamente en la, en, en la escuela, y también compartimos en otras escuelas, con lo cual es muy grato trabajar con él, porque es esos, esas personas que siempre siempre está ahí y hace cosas, ¿no? Y siempre está bueno tener compañeros así. Así que bueno, le, en este en este marco del 24 de marzo y el 2 de abril, en la secundaria 7, se realizaron diferentes actividades que Samuel nos va a comentar en el video Bueno, me presento, mi nombre es Samuel Zavala, soy el bibliotecario de la secundaria 7, Ricardo Gutiérrez de Bogotá, Villarrecer y acá en la calle Tierra, en, en Castagna eh, bueno, hemos estado trabajando, estas fechas tan conmemorativas y tan caras para, para nosotros, ¿no? como es el 24 eh, de marzo, y hemos pensado darle una vuelta de tuerca a estas efemeides, haciendo talleres con los distintos ofes, pidiéndoles que, que trabajemos desde otra perspectiva, los mismos asos, quizás no solamente conmemorativos o tan ritual, sino eh, resignificando, y en ese sentido de eh, la resignificación eh, dimos cuenta de lo que nos pidieron o que lo que pidieron en general las organizaciones de derechos humanos, que fue intervenir barbijos. Entonces trabajamos con los chicos en una jornada al aire libre, eh, con barbijos en blanco, que les dimos les proveyó la escuela. Y con todos los profes, durante esa semana estuvimos hablando de qué fue el 24, la cuestión del terrorismo de Estado, los desaparecidos, discutir esas cuestiones que hoy están muy públicas. Y también pensamos, con varios profesores, trabajar en, eh, uniéndolo con 1982, esta cuestión de empezar. En 1976 con un golpe de Estado terrible y ese mismo golpe termina con una guerra... E infame, que se realiza en 1982 y bueno, por eso tenemos acá atrás el mural que seguimos trabajando con los profes, eh, organizando eh, eh, aulas donde podamos discutir desde otra perspectiva, ¿qué pasó por la, por la mente de esta gente que el 30 de marzo estaba en una plaza pidiendo que se vaya a la dictadura y el 2 de abril festejando que se habían tomado las Malvinas? en ese trayecto de cómo se utilizó el tema del nacionalismo para eh, hacer algo oscuro como fue esta guerra, ¿no? Así que nada, desde esas perspectivas estamos trabajando, fuimos al Museo Malvinas también con los chicos, eh, seguimos trabajando, los profes están haciendo entre, entre este mural, no solamente esto, también hicieron el tema de qué distancia hay de acá de la escuela a Malvinas, que son cosas que a ellos le van a quedar en el futuro. Y respecto al 24 también trabajamos el tema de los pañuelos, el símbolo de las madres de Plaza de Mayo, ese pañuelo eh, tan significativos para todos. Bueno, los saludos y espero vernos pronto. Bueno, la verdad, este, Victoria, eh, bueno, muy interesante y. y... Agradecer de nuevo la predisposición del compañero Zavala, se me olvidó el nombre. Samuel. Samuel Zabala. Eh, Samu para, para quienes estamos ahí. Samu bueno, acá, ya, somos ya, allá. ya salió en la Necesitamos algo, Samu. Ya salió en la tele, le decimos Samu todos, bueno, ya está. Este, y qué importante, esto eh, por ahí parece medio naif y hasta ingenuo lo que voy a plantearte, pero qué importante que los compañeros y compañeras que realicen actividades pedagógicas, creativas, alternativas, novedosas, tengan eh, la posibilidad, eh, que no es que nosotros se la brindamos, sino que tenemos la obligación de hacerlo, de hacerlo visible, no y de que este compañero, como muchos otros compañeros y compañeras de distintas escuelas, puedan contar lo que hacen como para desmistificar también esa vieja idea de que las escuelas son como una repetición mecánica de viejas fórmulas que ya vienen predeterminadas. Lo que sobran las escuelas es creatividad de los compañeros y compañeras realmente, ¿no? Tal cual, eh, y la muy buena predisposición, obviamente, agradecerle a Samuel personalmente, eh, y también la predisposición de, de, de los pibes y de las pibas en las escuelas, porque ellos se suman a estas actividades, porque uno a veces va muy con un montón de ideas y a veces, viste, los pibes te dicen, no, hasta acá. Y la realidad es que nos toca una parte difícil, que es ese trasvasamiento generacional de que ellos puedan sentirse tan comprometidos como nosotros y nosotras eh, en estas causas, ¿no? que esas plazas de mayo que vengan, los futuros 24 de marzo estén colmadas de pibes y de pibas que fueron alumnos nuestros. Eh, y alumnas, por supuesto. Y que lo, uno lo ve y sabe que muchos de ellos después nos, nos vamos a encontrar, como nos me ha pasado, seguramente te ha pasado a vos, de ver a muchos alumnos que has tenido, eh, saludarlos en alguna plaza por alguna lucha en particular, sobre todo el 24 de marzo, que es tan simbólico para, para nuestra sociedad. Así que, nada, agradecida y bueno, por más eh, compañeros y compañeras que se, se, se, se animen a mostrar lo que hacen en las escuelas. Sabemos esponjas. que la cámara intimida, de hecho esta, <ríe> lo, lo sabemos en carne propia, pero es importante que la escuela se abra. Eso es también hacer escuela. Obviamente. Este, hacerla puertas para afuera. Bueno, vamos a un breve corte, ¿te parece? Después Perfecto. volvemos para despedirnos. Sí, sí. Hoy estamos acá en Urlingan, otra vez con la unidad móvil preventiva. Para nosotros es muy importante que esta herramienta que llega desde el SUTEBA para poder recoger esta vez de salud toda la demanda de los compañeros y las compañeras en cada una de nuestras escuelas para transformarlo luego en políticas sindicales, siempre en beneficio de nuestros compañeros y compañeras trabajadores de educación. En esta oportunidad estamos en Hurlingham haciendo riesgo cardiovascular, alimentación saludable y problemas de la voz. También estamos haciendo un seguimiento de los compañeros sobre las secuelas que ha dejado el COVID a aquellos compañeros que han padecido esta enfermedad. Es un desafío seguir con la unidad móvil preventiva para acompañar a los docentes afiliados y no afiliados formando políticas de prevención para todos los trabajadores de la educación. Agradecer esta oportunidad que tuvimos del móvil, para mí era la primera vez, el llenar el formulario, al leer las preguntas, estaban buenas porque es algo que nos afecta hoy a los docentes y la verdad que nos puedan también orientar en todo lo que es alimentación saludable, decirnos lo que es lo importante para nosotros, muy agradecida y la verdad me encantó. ...una política del SUTEBA, cuidar la salud de las y los trabajadores... ...en sus puestos de trabajo. Bueno, ya volvimos compañeras, compañeros, compañeres... ...y ¿qué acabamos de ver en este Victoria? Bueno, lo que vimos eh, está en el marco de lo que es la Secretaría de Salud de Suteba Provincia, que tiene, lo voy a leer, la unidad móvil preventiva que estuvo en nuestro distrito. Bueno, ahí comentaron, bueno, estuvo Sabrina Osantos, estuvo Mariela Preus, que es nuestra Secretaría de Salud y candidata ahora para eh, Subsecretaria de Salud de la Provincia de Buenos uh -huh. Aires por el Suteba la celeste violeta. Así que, bueno, eh, qué importante esto de que podamos eh, los trabajadores y las trabajadoras tener, porque siempre es uno, uno actúa generalmente cuando aparece la enfermedad y la cuestión de la prevención es algo que eh, hay que elaborar muchísimo en el ámbito, no solo en el ámbito educativo, sino en todos los ámbitos que es la prevención. Así que eh, muy seguramente eh, cada 15 días va a estar el... Eh, en teoría va a ser cada 15 días, este va a ir obviamente móvil, como su nombre le indica. Va a ir, estuvo, bueno, como ustedes vieron, en diferentes escuelas. Eh, generalmente va a ir a pueblos educativos, aprovechando mm. esto que está la primaria, la secundaria, el jardín y la técnica o la, la escuela especial. Así que bueno, eh, seguramente tendremos más... Eh, más novedades al respecto. Sí, sí, sí, por supuesto, más noticias para cubrir. este Y esto que vos muy bien planteabas, Vicky, la importancia de entender a la salud, primero como un derecho central de los trabajadores y trabajadoras, este y segundo, la importancia que seamos los propios trabajadores y trabajadoras los que... Fiscalicemos, controlemos, seamos el contralor de las condiciones eh, de salud en las que nuestros compañeras y compañeros desarro desarrollan la tarea y de manera preventiva, como vos bien decís, no llegando este, cuando no sé el problema de la boya se la hizo boya, crónico o hay un problema de hipertensión o de, o de mala alimentación o riesgo cardiovascular por múltiples motivos, más teniendo en cuenta que venimos de dos años, muy complejos a nivel sanitario. Entonces, muy bueno esta iniciativa a nivel provincial. Felices de que nuestro distrito, nuestra seccional, lo esté articulando. Y bueno, ya para ir terminando y encadenando el tema, eh, podemos decir, eh, bueno, con, con mucha alegría y con mucho júbilo que nuestro distrito... Eh, bueno, como en casi toda la provincia ha logrado con, eh, no, no, no conformar ni mantener profundizar la, la lista de unidad celeste violeta que disputará la conducción de a nivel provincial y a nivel seccional el próximo 11 de mayo y vos tenías unas observaciones para hacer en cuanto a la a la importancia de la riqueza que es que, que se encuentra en esta conformación para las listas eh, la conducción del SUTEBA, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Eh, una, una de estas cuestiones tienen que ver, bueno, obviamente la unidad de los trabajadores y las trabajadoras, eh, una lista de unidad siempre de, trae, como decías, para profundizar hay que incluir, y bueno, por supuesto, eh, una lista de unidad siempre es muy bueno tener. Eh, con diferentes visiones, aportes, etcétera. Y en esto, bueno, también un poco lo que vimos en el programa anterior, ¿no? Esta cuestión de. Uno, uno, una de las preguntas que le, que le hacía Cristina uh -huh. era, bueno, ¿qué desafíos tenemos eh, la, las mujeres dentro del sindicalismo? Porque, bueno, ya estamos. Eh, es el sindicato eh, con el 80% de, de mujeres eh, eh, afiliadas y también que realizan la, la tarea docente uh -huh. en la provincia de Buenos Aires. Somos más somos profesoras en su mayor eh, digamos en su, en, en su mayor cantidad, eh, con lo cual eh, esto es algo bueno que tiene nuestra lista, que bueno, tiene muchísimas, eh, vos le hiciste la cuenta. Sí, ¿no? sí, n nuestra seccional, <risa> está nuestra bien, seccional. es una seccional chica, pero de, da, de 12 cargos para la... Um, para la conducción del sindicato, digamos, hay solamente cuatro varones. Cuatro varones. O sea... Que no quiere decir que a ver que las mujeres son mejores, no, ¿no? porque si no caerá ese debate, pero sí el aporte de las mujeres en esto que yo hacía hincapié, que es un sindicato mayormente integrado por... Eh, un sindicato, un, un gremio, claro. ahí está la palabra, no es un sindicato, el, el sindicato es el, el el gremio es el de la docencia, eh, que está integrado por mujeres. Sí. Con lo cual, ¿qué mejor que mejor que, que mujeres puedan ir y avanzar en estas cuestiones que obviamente, que es esto de la representación sindical, el aporte que podemos hacer, y otro, otra cuestión también que, que me gustaría señalar, eh, bueno el espacio que se abre a los jóvenes eh, y las jóvenes que se van a integrar... Eh, por supuesto, si es que el 11 de mayo nos acompañan nuestros compañeros y nuestras compañeras acá en Hurlingham eh, esta, nueva, esta nueva conducción. ¿sí? El aporte, lo mismo que digo de ser antes, no por ser mujer, no por ser jóvenes, pero sí esto que la renovación, el poder transmitir sí. las nuevas problemáticas que tenemos eh, como jóvenes que, que ingresamos o que estamos en la docencia hace muy poco y, re, y tratar de eh, contribuir a partir de nuestras propias experiencias, nuestro, nuestro propio tránsito por lo que es el sistema superior, bueno, poder contribuir a partir de allí. Sí. Eh, y, nuevas, y aparte, políticas. Perdón, esto que vos muy bien planteabas y que lo hablábamos en la reunión de preproducción, que vos lo decías <ríe> con mucha claridad, la carrera docente decías es como la del futbolista, es una carrera corta y te retirás sin ser millonario. Y es cierto, este, entonces es muy importante que... Mmm, la generación, vamos a suponer, una maestra, un maestro, una profesora, como en tu caso, ¿a qué edad arranca a trabajar de manera más o menos estable? Vamos a suponer 26, 27 años. Es decir que a los 37 años tiene 10 años de experiencia acumulada, habiendo transitado diversas realidades de diversas escuelas y tiene una edad absolutamente ideal para la construcción y el aporte a un proyecto colectivo. Entonces esto de la participación mayoritaria de las mujeres en el sindicato, la unidad de espacios eh, plurales desde el ideológico para construir un gran frente de unidad y la presencia de, de nuevas generaciones es algo que pocos sindicatos pueden exhibir en la Argentina, ¿no? Sí, tal cual. Se pueden dar el lujo, digo yo, de, de poder construir porque es la única manera de poder construir eh, política y que eso se traduzca en política pública, eh, porque ese es el rol que tienen los sindicatos, poder eh, a través de las voces de los compañeros en las escuelas, con el rol importantísimo que tienen nuestros delegados y delegadas en cada escuela, fortalecer la planta de delegados y delegadas es uno de los desafíos que creo que tenemos que, que, que profundizar, eh, porque es ahí donde están las demanda de nuestros compañeros y compañeras eh, y tratar de que eh, el ser delegado y ser delegada y lo decía también, vuelvo a traer de, lo de Cristina porque es una entrevista que me ha gustado mucho realizar y que bueno, que ahí es donde más merma la participación de las mujeres en el rol de delegadas eh, porque la realidad es que la, la vía misma de, de una mujer estar, en la, si uno tiene familia y si no lo tiene, estudiar la casa y además ser representante de sus compañeros y compañeras y poder asistir a las reuniones, poder convocar a reuniones dentro de la misma escuela requiere mucho tiempo y está bueno poder eh, profundizar y seguir avanzando en esas cuestiones que, que me parece que son importantes y que fortalecen, por supuesto, la democracia sindical. Por supuesto. Bueno, para ir terminando, ya estamos terminando la segunda edición. La verdad, Vicky, un placer. Igualmente. Un, este, más allá de los nervios y todo eso, <risa> sí. la verdad que es un disfrute entender lo que decimos al comienzo, que este espacio que... que ocasional y transitoriamente nos este, recae sobre nosotros, nosotros conducirlo, es en realidad el espacio de los y las y les trabajadores de la educación de Hurlingham. El objetivo de este espacio es hacer visibles a los, a los invisibles y llevar la voz de los de abajo y hacer que la escuela sea una caja de resonancia, perdón, que la, que la sociedad en su conjunto sea una caja de resonancia de lo que se hace en las escuelas. Y mañana... Eh, si bien las escuelas no estarán formalmente abiertas este, en cada escuela, como pasó hoy o como pasará el lunes nos uniremos en, en los sensibles actos de conmemoración a 40 años de Malvinas repitiendo nuestra inclaudicable, terca e insistente reclamo de soberanía completa entender que, que las Malvinas es una gesta inconclusa que no debemos regalársela a la dictadura militar y que la única lucha que se pierde es la que no se lleva adelante. ¿no? Así que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. ¿no? Sí. Bueno, hasta dentro de 15 días. Hasta luego.